¿Has oído alguna vez aquello de, no vuelvas a decirle a tu hijo lo bien que pinta un dibujo, o lo bien que ha hecho una figurita de barro, o lo bien que salta en el parque? ¿Sí? ¿No lo habías oído nunca? Ah, pues eso ya no se lleva. Ahora lo que se lleva es otro tipo de elogio. Pero, ¿por qué? ¿Es más una moda? ¿O en realidad lleva algún aspecto educativo detrás que merece la pena de conocer? Pues sí, realmente lleva un, un, un aspectillo detrás, un... Elemento educativo que es interesante conocer, porque por ejemplo, ponte en situación, tú eres un adulto que estoy segura que en algún momento te has querido comprar un coche, una casa, emprender o empezar un negocio nuevo, o, o empezar un trabajo nuevo. Y estoy segura de que antes de decir que sí o tomar esa decisión y tirar para adelante, le has preguntado a un montón de gente a tu alrededor, gente de mucha confianza, que qué le parecía ese proyecto o eso que te ibas a comprar. ¿Por qué haces eso? Porque en realidad estás buscando la, la, la opinión del resto de las personas, estás buscando su aprobación, pero no estás buscando puntos de vistas diferentes para valorar los pros y los contras. ¿Qué pasa cuando elogiamos así a un niño? Pues que no le estamos dando el subido de autoestima que creemos que le estamos dando, lo que estamos haciendo es transmitir nuestro propio juicio de valor para que él sepa si nos gusta su dibujo o no nos gusta. En realidad al niño no le importa si el dibujo te gusta o no te gusta. Lo que le importa es el esfuerzo que ha puesto en él y que tú se lo valores. Entonces, ¿cómo hacemos para elogiar de una manera más correcta? Vale, pues lo que yo os propongo es el elogio descriptivo. Que no es ni más ni menos que lo mismo que dice la propia palabra. El elogio descriptivo busca describir lo que el niño ha hecho. Si por ejemplo lleva a tu hijo con un dibujo lleno de líneas y de puntos sin sentido, que no entiendes nada, simplemente describe lo que ves. Describe la forma de las líneas, describe si son rectas, si son curvas, si ha hecho ya, por ejemplo, eh, eh, puntas, si hace montañas, si hace S, describe los puntos, si son grandes, pequeños, si son círculos, si son estrellas, y si todo eso no te funciona porque no es nada fácil y hay que practicarlo mucho, busca la manera más sencilla para ti. Transmítele lo que sientes cuando ves ese dibujo. Si te viene con un paisaje estupendísimo de un montón de colores, la montaña con árboles y casas, en lugar de decirle, Buh, es genial, vas a ser el día de mañana un gran artista, dile, me gusta cómo has dibujado las montañas al final del dibujo, me gusta que la casita esté más cerca le da perspectiva, los colores que has utilizado me ponen alegres, me transmiten, me recuerdan a la primavera, o a momentos bonitos en los que hemos pasado este verano en el campo, transmite cómo te sientes, los, los sentimientos, ya sean positivos o negativos, siempre van a venir bien a tus hijos, porque de eso se trata, de validar sentimientos siempre, ¿vale? Si os ha gustado este tip, ya sabéis, suscribiros a mi canal, darle a la campanita, y seguirme por las redes sociales, así podré seguir haciendo este tipo de contenido. El elogio descriptivo es una de las más de 30 herramientas que yo os ofrezco en el taller de cómo hablar para que tus hijos te escuchen. Si quieres saber más información, métete en mi web y ahí tendrás todo lo que, lo que deberías de saber de ese curso. Muchas gracias, adiós.